¿De verdad es que te vayas a ver? ¿Cómo fue? comí tanto que tomaba laxante y te cagaba. Sí, vos, Después <risa> empecé se ha tomado laxante y no comía. No comía, no comía, no comía. ¿Y por qué te cagaba? Sí, vos. Oh, de Era que uno se enferma. El tema es que, ponte tú, ya usaba talla de pantalón, no sé, 42, ponte tú. Y como que de la noche a la mañana, así como que bajé a la 38. Esto. Y me así como Por eso te digo de repente Hay que tener tanto Voy a seguir la dieta de San René San René es como me da paja cocinar Y voy a comer lechuga todo el día Espera. Me da paja todo el día Prepárate. o sea si sí, igual me estoy controlando la dieta con la dieta pero si no pues, Igual compadre me dice pues, No me complica que se así Pero lucha por tu salud Igual te voy a apoyar más más que ¿Por te es, examen, más que por este te examen. Hola, aquí. Me mandaron a una sal. ¿Te lo hiciste? No, no me lo he hecho ¿Sabes por qué? Porque tu sobrepeso se puede ver a una weá orgánica y no a tu. Uh -huh. Igual, que buena para picar. Sí. Te comí los postres y toda la wea. La gorda no se comió por Te comí galletas, siempre es te estoy que no picando. No, Ponte tuyo, no soy sí. de acera. Pero sí, soy de comer cosas sana porque tú... tú una pero pero ¿Te ponía a comer? Pues, bueno, peor todavía. ¿Y comer a deshora? Eso es como el peor, wem. Por eso estoy como al pie de la letra, weón. No me salgo como, la.. No voy a mantener la weá nomás. Y... Porque empecé con todo el juego, pero después, después mantener la weá. No, y yo... Pero me hace, me... vaya a hacer yoga, ¿no? Sí, sí, sí, sí pero... así... que ahí es... de mi parte. Que no me gusta, pero me agrada, me agrada, a la, me agrada a la vista. No así las señoras que salen del gimnasio. Una bofetada. Al buen gusto. A la composición. Hoy hay no, estoy guay, estoy hay señoras mayores que son muy guapas. ¿Mm? ¿Eh? ¿Mm? Yo he visto salir de ahí señoras muy bien. Yo he visto salir de ahí mujeres muy guapas, mayores el... ¿Pero de dónde del gimnasio? ¿Sí, ¿O de al lado? ¿Al lado? lado qué hacen? Salen a la verdad la callando hay que hay que cuando nos vamos? Tienen como a las ocho y media Sí, pues pero vienen tarde también Y las señoras se quedan conversando ahí con los que no, um, no tienen vida bueno. No, pues si veces es pesado, pues <risa> Y tenés, ¿Vos tenés mucha vida, güey? Sí, Irme a mi casa a dormir. ¡Ah! ¡Qué, ¿Qué grabo! Te envidio. ¿Te hago lo mismo? <risa> Estoy lamiendo yo No. Yo trato de tener. Igual. Trato. Claro. A ver si me llueve como te decía. Tenés que ver tú ahí, poco. Sí, Mira, si te... Lucas, el tiempo. Varias personas me han dicho que el yoga sirve mucho para bajar de peso. ¿Mucho? Lo voy a hacer. Lo voy a complementar con los ejercicios de la casa. Vamos a estar chichos por ¿Qué opinas tú? Sí. Complementar. Está pensando en mi que de yoga. Comple complementar yoga con los ejercicios de la casa. ¿Está bien o no? Yo soy ordinario. ¿Pero cuál? ¿El bucal? <ríe> te no, Ese no me sirve. ¿eh? No. El bucal. Te caí. Soy ordinario. Trotar uno baja rápido que es. peso. Ah, mm. oh, pero tenéis que tener energía. gana. Si no te, no te gusta, no, ni siquiera te puedo no, es que yo no hago cuate tú porque el otro día subí muchas escalas, una muy larga y salí arriba con el pecho, pero apretaba así. Tu amable. estado físico de ser como. Como el orto. No, más que como el orto, debe como la mierda, bueno. Como la mierda del orto. Yo se quiero que tú no tienes estado físico. Bueno, las mujeres en general, con Me todo la agua que tienen que hacer, güey. Bueno. Es sí. típico de las mujeres, güey, bueno, que llegan a la casa a hacer weá. Me está María, Te estoy. Eh, no. No me querís cagar. Mm, te iba a cagar, pero después reconocí tu labor como mujer. Andrea el otro día estaba planchando la, la ropa y toda la Ahí, baja el agua eso. Sí, pues llega a la casa? Yo una vez pero... le dije que iba a planchar yo, pero por tiempo, no sé qué. Siempre estamos apretados de tiempo el otro día viernes. Domingo. en la casa siempre tenía algo que hacer, ¿no? en la mía sí, pero no hago nada hago todo el turno ahora, de hecho mañana tengo que limpiar. No, pero eso es muy atrevio <risa> o sea que está limpio está limpio, más que sea un vago uno igual llega a la casa ponte tú que me yo igual voy con toda la energía pero sí, pero así podemos ya. Pero a las 10 de la noche, weón. Como que nos sentamos en el sillón y nos ponemos a conversar, está Esta no era es a las 10 de la noche, porque uno tiene que hacerse temprano, weón. Yo, yo a veces. He hecho algunas cosas, pero. Ya hay super cansado, weón. Me pedía esperar a la Patty Hilton, que mi hija, con todas las 8. Y que sorprendía, pero fue como. Te yo igual, no, pero si a mí.. Lo pasa es que.. Igual hago buenas son No sé por qué se sorprende. ¿Qué hago así, yo antes hacía uno profundo, así brillo. Te va todo. Pero siento que a la parejita le queda mucho. Le queda mucho mejor ha sido que a mí. No es que lo haga mal, pero a le queda mejor. Somos más detallistas. Okay, pero me he dado cuenta. No, no sé. Pero en mi caso, mi compadre en la casa puse ayer se casual a ordenar el living. Ordena, yo diría que en ocasiones ordena mejor que yo. En algunas situaciones. ¿De verdad? Sí. O Esa era una vaga La... No si sí, yo igual hago las cosas y todo pero, pero hace las cosas muy bien Y es como súper así Ordenadito y como bien estructurado Ordenando las cosas Y saca las cosas, limpia los muebles él Pero es doña él. Mm. Yo soy un part time No soy tan... No soy tan... <risa> no soy tan... <risa> pero... sí, Él es bien así <risa> Para mí igual... No, no. A ver, yo limpio mi casa, pero de repente, como estaba sola, no sé, ¿dónde me quedaba la hueca? Sola, pero partió? no tan sola como es los mujeres. Ah, se sí, cambió. Sola, pero Y partía para acá, pues, y de repente me, se me olvidaba que estoy aquí y dejo las cosas ahí, y ya, hoy día así como, no si sé, porque todos los días me levanto a calentarle comida y todo, y lo voy a dejar afuera. Estaba echando las cosas al auto, no, no te olvides de limpiar limpia ordena te lo decía sí. él a ti o sí pues él pues sí. es muy catete con el aseo es muy cargante o sea es cargante. que yo no he estado con hombres cojados mi mamá no, era no. mi mamá era psicópata del aseo y la entrega no no no no es que yo no haga nada sino que él es es más exigente Es más exigente todavía ese como termina ordena como si sé... Mm, no tengo nada que hacer de eso Me imagino tu mamá en la casa y como ah, puro cha, yo No, tampoco, no, no, tampoco No, pero es que había un punto en que Había que como volar Me acuerdo una vez que estábamos con mi hija Y la mandré había hecho los ceos y esperen un poco y tengo que esperar en el pasillo Luego, por eso es que soy más relajado por eso, un en ¿no? un paso, un motor no igual no te sale que estés haciendo, te o sea, saqué la chiste con el aceite y paso un huevo y te haga un... eso es lo entiendo tengo una idea que era más relajado no sé huevo ah, paso, chico, me decía el chilín pase sí, sí. baila titín, baila a la mierda titín cuando te igual pues así como Quédate Francisco, deja de que se seque y después pase ya. ¿Te gustó tu, tu almuerzo de alpiste con lechuga? Ahora con el yoga hay que ir más rica. que <risa> que rica y hay exquisita. Voy a juntar plata, me voy a subir. Después al... te ponía te poní un, una rosa de regalo en la raja y ¡Hola Francisco! <risa> No? Me voy a cortar plata, me voy a subir las tetas, me voy a poner fotos, me voy a poner de todo. Pero sabes que el hombre cuando uno quiere a la persona uno quiere? ¿Y pone un atón? no quiere se una de todo. A menos es que no tenga nada. No. Y digamos, al límite que tengo que ponerte los dedos en la espalda... Yo creo que ni eso. No, no pero uno, uno quiere como... La, cuando uno quiere a una persona, quiere como... No, no es complicado con este no hay, para el nuevo cuando, cuando uno quiere, no, no esté más sabroso como no te no, soy, para no esté, no puedo quedar ni si la persona reinitas es flaca no, Pero, es, más, es más lo que uno wea con eso que en realidad lo que puede pasar porque en realidad no pasa mucho O falta, o lo que hablábamos la otra vez ¿por cuando los weones feos quieren mina rica. ¿Ah? Son terribles feos y. Oh, traigan al carrete una mina rica. Nunca lo escuchaste. Oye. No, pero si sí, es así. No, no sé si lo escucho en algún lado, pero me imagino. Oye, aquí, este país tan exigente para las huevas. Otro día estaba hablando con una persona y me dice. Eh, le dije, ¿cómo estás Y me dice, ¿cómo estás? Está ahí, le decía a tu, a tu amigo Y... ¿qué te pasa este enfermo Julio? O enferma, a ver si es enfermo por favor. Primero no tengo amigos, segundo hazte ver Hay mujeres que, que le dan mucho color Yo lo digo por mi lado, porque soy yo, me veo mujeres que le dan mucho color Y el lado de los hombres, evidentemente el físico no acompaña Guatón, barbón Es que... Oh. La mujer de por sí tenemos como más opciones a, a, a no sé, el pelo, el maquillaje. En muchas cosas, pero el hombre. Es que hay un tipo de hombre, no sé si estará ahora. O, pero ese es lo los viejos. Le gustan las minas, sobre todo como los viejos, el enamorado que tuviste el otro día. ¿Mm? Un viejo asqueroso, que le gusta la mina 960-90, no pero.. Sí, Primero no podía andar con la tufa pasada a cobete segundo tu físico. Sí, las mujeres chilenas piden tan poco weón. que no tenga. A mí me veían que no tuviera guata, pero era un rollo de la persona. ¿Es una obsesión con esa buena? No a mí lo tuviera. ¿Nunca pesqué. igual que dejar de fumar? Doctor. Hablé con estas y como que para mí es que sean un poco más bajos que yo no. Ah viste. Pero las mujeres tienen una hueá con esa hueá, no pero, le gusta el hombre bajo O que sea más bajito, o de mi porte un poquito más, pero tampoco tan alto Así como el francisco está bien Pero aparte de eso como que... Lo único que yo le pido al francisco es como... Yo lo único que pido de la mujer es que ojalá tenga pelo rubio eh, Petona, petona, delgada Ah, no pedí ni una voz. Ojalá que se maneje en el arte del amor <risa> Kama Sutra y... Eh, conozca todos los tipos de arte de masaje en distintas técnicas y países ahí uno de repente, uno como mujer igual valora otras cosas cómo que? la pobreza? Ponte tú el, el Francisco el otro día me dijo ¿No, Dios mío, te va a ir a desear el yo te lo voy a pagar <risa> en serio así como que yo a él no le exijo nada acepto pagar el arriendo y las cosas. Eh, decirle, mirarle, si nos vamos a depilar yo te voy a pagar la depilación de los copies del la <risa> noche. Eh, de, de la de Estamos de la de la esas fojas <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Me en mi nariz la <risa> <Ya> me la <doy. risa> en No <quería saber. risa> Pero estoy hablando de ti, no de mí, ¿verdad? ¿no? Ah, sí, sí. Es alfalfa Es alfalfa, mira, es quiero ser alfalfa en nieta, pues alfalfa. Venga, me toca con alfalfa Te ha tocado alfalfa, tío, ¿no? ¿Ah? Te ha tocado alfalfa <risa> <risa> Pero para el hombre, ¿ya un tema, según tío, o no? No te apagas un tema que... No, pero yo creo que, el, para yo voy a hablar de la gente de mi época, yo creo que puede ser porque la onda, yo creo que la pornografía, el tema de la, la picación. Pero ya después como, es eh, que no sé, bueno, de, depende, depende, depende del hombre, bueno. no O también, pues, po. porque cuando tú, po? a mí no me complica el tema, pero hay hombres que sí le, bueno, les, les complica el tema también, o se le tiran aunque la mujer igual tiene súper súper El otro día estaba viendo un video, era de.. pero era en Europa. ¿Mm? Una mía muy guapa, pero con los pelos en la axila. Ay, oh, a mí me mata ese huevo. ¿Mm? Es sea, si fácil la loca, lo quiere ver bacán, pero a mí no me gusta. No, no me gusta, perturba. Quizás los cabros ahora se acostumbran a eso. El tema de la depilación de la mujer, ¿de dónde va a salir eso, bueno, De las piernas. Igual se agradece, ¿ah? ¿eh? Pero... Pero harto sentimiento la mano. Ponte tú, yo no, yo no me depilo las piernas con cera, con cera no, soy intolerante madre. al dolor y aparte cuando me depilaba, me llenaba de aleje esa huella, no Sí, pero hay gente que prefiero, usa presto barba de mujeres. Sí, pues prefiero usar la presto barba de mujer y tengo harto esas cuestiones, pero va. no yo. Ponte tú la, la dan se depila completa pero con láser <risa> Qué impersonal el comentario de la Dani No, pero si ella misma lo cuenta lo ha contado ¿Con láser? Sí, pues que Ella plato? misma lo ha contado aquí, si lo ha contado ¿Esa huascar cómo? Y dice que ella no, no puede estar sin depilarse de más. O sea, en, en general todo, no puede No, además. más Pero que ella se acostumbró, pero si ella lo ha contado No, pero <risa> no conmigo ahí mismo. Ah, no, no, no sé si tú lo, hayes, lo hayas escuchado Pero es que la Dani en ese sentido ella es como... ...más verdad. Pero... O sea, yo, yo en el caso de la Dani no podría Yo le digo, no te duele, sí, pero yo me acostumbre dice. eso Pero con láser, el láser no duele, ¿o duele? Es que como que te va... esa cuestión como que te va pasando como... Creo que te quema el pelo una wea así, no te sale más. No, ok No, con la pura... ¿Y los bigotes? No, ahí uso una crema. ¿Sí? No, Oye, qué dolor, güey. Sobre todo en la mañana. Ah, oh, cachito. Sobre todo en la mañana.